Gastos hormiga. ¿Cómo evitar gastos innecesarios? ¿Te ha pasado alguna vez que por más que intentas ahorrar, el sueldo no te alcanza y tus objetivos financieros están lejos todavía? Una de las maneras en las que puedes estar perjudicando a tu bolsillo son los gastos hormiga. Si quieres identificar cuáles son para ponerle un freno y lograr que tu dinero ya no se escape de tu bolsillo, sigue viendo este video. ¿Qué son los gastos hormiga? Los gastos hormigas son consumos de montos pequeños que al parecer no influyen en tu presupuesto, pero tienen un alto impacto en tus finanzas personales. Son gastos ocasionales de cosas que no necesitas. Es muy común que al pensar en tus gastos te enfoques en los más significativos como la deuda de un auto o una casa o en las compras de tu tarjeta. Pero son los pequeños gastos diarios los que pueden estar vaciando tu bolsillo. No se suelen medir porque no se hace conciencia sobre su necesidad y verdadero impacto. Estos son algunos ejemplos de los gastos hormigas más comunes. El café que compras todos los días. Los antojos de la tienda. Comer fuera de casa. Tarifas adicionales de servicios básicos. Suscripciones que pagas pero no utilizas. Pequeños vicios como el tabaco cualquier compra por impulso. Seguramente has desembolsado tu dinero en uno o varios de los consumos hormiga que te mencionamos, por eso es muy importante identificarlos, tomar conciencia de tus compras y llevar un control de lo que gastas para que puedas usar mucho mejor tu dinero. Consejos para controlar los gastos hormiga. Si te acabas de dar cuenta que estás destinando demasiado dinero a los gastos hormiga, no te asustes. Estos consejos te ayudarán a controlar mejor tus gastos. Número 1. Elabora un presupuesto. Este te permitirá saber cuánto dinero puedes gastar y cuánto debes ahorrar. Número 2. Establece un pequeño monto mensual. Destínalo exclusivamente a tus gastos hormiga. Esto te ayudará a controlar y no pasarte del presupuesto. Número 3. Lleva tu almuerzo a la oficina. Así evitarás caer en la tentación de comer fuera todos los días o gastar demasiado en antojos. Número 4. Cancela suscripciones innecesarias. Por ejemplo, los servicios de streaming que no usas frecuentemente o plataformas de cine. Número 5. Escoge medios de transporte alternativos. Siempre que sea posible, movilízate a pie o en bicicleta. Así además relajas tu mente y haces ejercicio. Número 6. Haz una lista para la compra. Esto te ayudará a tener control de lo que en realidad necesitas comprar. También puedes llevar la cantidad exacta de dinero que vas a gastar en esa lista. Número 7. Revisa las facturas de los servicios básicos. Es posible que estés pagando más de la cuenta en tus facturas de luz, agua o teléfono debido a cobros adicionales o consumo fantasma. Número 8. Disminuye las salidas. Escoge los días en los que vas a gastar en ocio con amigos o familia y crea un presupuesto máximo para destinarlo a esas ocasiones. Número 9. Procura cocinar en casa en especial si trabajas desde tu hogar, puedes preparar tus comidas con antelación en lugar de pedir delivery constantemente. Número 10. Usa aplicaciones de pagos y cobros. Son una muy buena alternativa porque no te cobran comisiones al pagar las compras. Manejar adecuadamente las finanzas es un hábito que muchas veces nos cuesta mantener, pero tomar Acciones pequeña todos los días es una buena alternativa para empezar. La próxima vez que quieras hacer un gasto hormiga, tómate un momento y pregúntate si necesitas lo que vas a comprar. Esto ha sido todo por hoy. Dale like a este video y cuéntame, ¿qué haces para evitar gastar dinero de forma innecesaria?